Hola, me llamo José y hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el curso Aprende Piano desde cero con Música Cristiana, antes de comprar el producto. También tengo dos alertas muy importantes, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Lo primero que tienes que saber sobre el curso Aprende Piano desde cero es que tengas cuidado con la web en la que vas a comprar el curso con Evo Incurado, porque el curso Aprende Piano desde cero con Música Cristiana solo se vende en la web oficial. Para ayudarte, He dejado el enlace a la web oficial abajo en la descripción de este video. Hay algo realmente importante sobre este producto que debes saber antes de comprarlo. Realmente puedes probar el curso Aprende Piano desde cero con música cristiana durante siete días y si no ves resultados. Si no te gusta por alguna razón, te devolverán el dinero. ¿Qué es el curso Aprende Piano con música cristiana de Edwin Jurado? El curso Aprende Piano con música cristiana de Edwin Jurado se basa en un sencillo sistema que hace posible empezar a tocar el piano con música cristiana de forma más fácil y rápida. A medida que avances en este curso de piano online, Contarás con prácticas fáciles, cortas y divertidas que se construyen alrededor de melodías, canciones y alabanzas de adoración cristiana. Y todo ello lo alcanzarás sin tener que pasar por escalas tediosas y ejercicios de piano aburridos. El curso Aprende Piano con Música Cristiana de Edwin Jurado contiene 26 módulos de clases de piano online con la que aprenderás a interpretar alabanzas de adoración cristianas evangélicas. Tendrás clases grupales gratuitas compartidas con los demás alumnos y contarás con todo el material de estudio en PDF tendrás acceso a tres bonos completamente gratis centrados en el piano como instrumento musical. Este curso de piano online para aprender música cristiana de alabanza de un jurado certificado es uno de los añadidos que te ofrecen al terminar estas clases para que los principiantes puedan tocar teclado de forma fácil y entretenida. Y no requieres de hacer pagos adicionales, sino que el certificado de finalización de Aprende Piano con Música Cristiana puedes descargarlo desde donde quieras y en el momento que quieras. En definitiva, con el curso Aprende Piano con Música Cristiana de Edwin Curado podrás aprender canciones cristianas fáciles de tocar en piano con un método paso a paso y comprobar. Y esto lo lograrás sin tener que pasar por lecciones tradicionales de piano de adoración. Así que he querido grabar este video. Primero para decirte que tengas cuidado con la página web de la que vas a comprar el curso Aprende Piano desde cero con música cristiana. Y también para decirte que depende mucho de ti que puedas avanzar en el aprendizaje de la música cristiana para piano. Porque no importa lo buenas que sean las clases de piano online que se te presentan en este curso. El esfuerzo que hagas para alcanzarlas es crucial. Realmente espero que este video te haya ayudado y también espero que el curso Aprende Piano desde Cero con Música Cristiana te ayude a lograr tus objetivos.